por estar aquí practicando con el recogido y eso es eh, como una oportunidad grande para mí, ¿Ve? Y eso, No, cuando yo lo vine a saber que yo me había cogido el recogido fue cuando me anunciaron ahí como el primer pide y eso, y me emocioné mucho y mi papá también mucho más por la noticia esa. Ahí siempre me mantuve trabajando fuerte y eso, siempre iba a los temprano y eso a trabajar, nunca me rendí, a veces me sentía cansado y eso, ustedes. A veces hay días buenos, hay días malos, pero para adelante siempre. No, es una experiencia buena, por estaba muy asustado por los fanáticos y eso. Nunca había jugado en un grande de grandes ligas y eso. Me senté un poquito apretado, pero es una experiencia buena. gracias a Eso es, trabajando siempre fuerte y eso. Nunca me ha rendido. Es lo que el equipo diga y si me quieren llevar así, ojalá yo que sean así, llevándome rápido y eso.